Bienvenidos a Educa UCI. Hoy hablaremos con el doctor Fernando Enríquez acerca de los EMS, que ya nos explicará qué es. Pues Fernando, bienvenido al canal. Muchas gracias, Jesús. Eh, pues nada, cuéntanos un poco qué es el EMS. Pues el EMS, son lo, traducido y para que sea algo sencillo, son los helicópteros de los servicios de emergencias sanitarios. Son realmente unas subis móviles que van por el aire. Son eso, helicópteros transformados en uvis móviles lo cual, su principal ventaja es que nos permite, pues, una velocidad muy importante, llegar muy rápido al sitio donde se produzca alguna emergencia sanitaria en el recurso avanzado con una disponibilidad total para dar un soporte vital avanzado a ese paciente. Perfecto. ¿Y cómo? ¿Qué habilidades tiene que tener un médico EMS? Pues, en principio, lo, lo ideal es, pues, eso, que esté muy versado en todo el tema de soporte vital avanzado, ya sea cardiológico, en trauma... Y luego también eh, muchísima disponibilidad para trabajar en equipo y bajo una presión muy alta porque te vas a meter en el sitio en el que está el problema. Y generalmente el equipo que vamos en el helicóptero de Toledo, que es en el que estoy, pues el equipo que formamos somos eh, la enfermera o el enfermero y el médico. Vamos solamente dos entonces somos nosotros los que tenemos que hacer todo. Entonces la capacidad de trabajo en equipo aquí pues se, se multiplica por mil porque es imprescindible. Y luego también, pues una cosa que sí que es necesaria y aunque parezca un poco menos importante, es eh, cierta forma física viene bien, porque eh, muchas veces los avisos son en zonas de difícil acceso y tienes que introducirte hasta el lugar, pues ya se ha cargado con toda la electromedicina, con las mochilas, con todo el material. Y como he dicho, somos poco personal, pues lo tienes que cargar tú a través de eh, valles, ríos, subir montes, eh, subir escaleras, si hace falta. Y hace falta un poco de forma buena, forma física también sería necesaria. ¿Y cómo se adapta un médico de intensivos a ser un médico EMS? Pues la verdad es que, por lo menos de mi experiencia, es eh, facilísimo. Porque la teoría es que el helicóptero lo vas a utilizar para la emergencia más grave. Vas a llegar al sitio donde necesitas una atención lo antes posible. Todos hemos oído hablar de, del gol estándar, de la hora de oro, de cuanto antes empiece una atención de calidad, pues más posibilidad de supervivencia va a tener ese paciente. Pues hombre, en el caso de ser intensivista, eres la, la persona que mejor está formada para la atención. En este caso se suman las dos cosas, el profesional mejor formado para ese tipo de atención y dar la atención lo más temprana posible. Generalmente vas a ser el primero que llegues a atender a ese paciente. Entonces, pues como intensivista, por un poco uniéndolo con lo que he comentado antes de manejar situaciones de estrés y todo, pues claro, eh, yo creo que somos la, las personas, en el fondo, ideales para este trabajo porque ese control del estrés en una situación crítica, eh, con todo el entorno desfavorable, pues somos los profesionales que mejor nos manejamos y mejor nos movemos en ese ambiente. ¿Y ¿Qué es lo que más te gusta de ser médico EMS? Pues la verdad es que una de las partes muy importantes es la de volar. A mí volar me encanta, entonces lo de ir por el aire, ir viendo el paisaje, me gusta pero ya un poco más en serio por la parte profesional y por la parte por la que me he formado como intensivista, es que soy el primero generalmente en llegar a una situación y soy el que tiene que resolverla. Eh, muchas veces también tiene la, la satisfacción de, de que eres tú el que te lo haces todo. Ah. En un hospital pues puedes tener un poco la... siempre tienes el apoyo de algún compañero, que tienes detrás hay otro compañero, tienes el compañero de otro servicio, que siempre hay alguien que te puede echar una mano. Pero en este sitio estás tú solo y eres tú el que con unos medios muy buenos en estos momentos, pero limitados en cuanto a disponibilidad de, de material, eres eh, el que tienes que sacar adelante un paciente. Entonces, desde el punto de vista profesional, eso también es importante, porque tú te ves que con lo mínimo y lo básico imprescindible, eres capaz de hacer muchísimas cosas. Y gracias a esa formación que tenemos, y sobre todo del control de estrés, y obviamente los conocimientos del manejo de, de la emergencia del paciente crítico, pues en ese momento eh, toda esa formación te da la tranquilidad necesaria para atender a ese paciente en las mejores condiciones. Pues la verdad, Fernando, te agradezco mucho que hayas venido al canal, esperamos verte de nuevo en él y pues muchos éxitos como médico Muchas, Muchas gracias, gracias, eso está hecho.